Hola qué tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo otro videojuego latinoamericano pero hoy tenemos algo interesante y este es el primer videojuego latinoamericano que subimos y eh, que proviene del de país de Uruguay Este videojuego se llama Pixel Cup Soccer Ultimate Edition eh, desarrollado por Batobi Game Studio al parecer todavía es un juego con acceso anticipado O sea que todavía tiene muchos aspectos que se están desarrollando Es lo que, lo que entiendo Aparte al parecer es un juego que se puede jugar con Remote Play de, de, de Steam Que me parece maravilloso Pueden jugar hasta 8 jugadores O 4 versus 4 ¿Qué? Sí, 4 versus 4 también Pero bueno, pues el nombre lo dice no Es un videojuego de fútbol Pero con el estilo retro Dice que podemos jugar partidos amistosos, torneos, crear nuestro equipo, llevarlo a la gloria, en modo carrera, además podemos jugarlo solo o con ocho amigos, como ya lo dijimos anteriormente, eh, tanto localmente como a través de Steam Remote y de forma competitiva, cooperativa o incluso ambas. Pues vamos a probar este videojueguito porque me llama mucho la atención. Bueno, yo lo voy a jugar con el control, pero esto se puede jugar al parecer también con el teclado, acá dice que... Qué tipo de jugador somos, entonces tenemos la opción de casual, normal o profesional. En este caso, creo que vamos a hacerle casual. No sé de pronto nos salga en eh, cosas, no sé, de gran dificultad. Pero al parecer, según el nivel que uno elija, de qué tipo de jugador es, como que tiene más opciones de botones dentro del juego. ¿sí? Por ahí se ve. Como que una maquinita de arcade enciende y empieza el juego. Welcome to Pixel Cup Soccer Ultimate Edition. Wow, tiene muchas opciones. Consejo, bienvenido a Pixel Cup Soccer. Muchas horas de diversión te esperan. Echa un vistazo a cómo jugar o si prefieres ir directamente a la acción, juega tu primer partido amistoso. Si no quieres ver estos consejos, puedes desactivarlos en el menú de ajustes. Bueno, este es el segundo videojuego de fútbol que juego... Perdón, el tercero de fútbol que juego que es hecho en Latinoamérica, ¿no? Esto... Bueno, dice que podemos comprar... Eh, ah, comprar el juego, ¿no? Partido amistoso, torneos, torneos, fiesta, modo carrera... Uy, tiene muchas cosas. Partido de penales, interesante, miren. Ajustes, salón de fama, créditos... Bueno, veamos primero donde dice cómo jugar... Nos enseñan como cosas básicas, ¿no? A ver, controles. Uy, tiene muchos controles. Mire, moverse, cambiar de jugador, pase corto. Ah, y nos dice, moverse, con L. Cambiar de jugador seleccionado. Presionar el botón de pase cuando no tenga la bola para seleccionar el jugador más cercano. Toque botón pase. Presionar el botón pase. Wow, miren todas las formas que tiene... Tiene muchos botones, ¿no? Disparo. ¡Wow! ¡Miren todo lo que tiene! Son muchos botones. Uy, miren hasta jugadas de fútbol, miren esto. ¡Wow! Miren todo lo que tiene. A ver, veamos este partido tutorial. Hagámosle el partido tutorial. Bueno, moverse, disparar, pase, habilidad, golero. Ese botón no lo vi ahorita. Actitud y tácticas. Dice que presionemos cualquier botón. Es muy curioso ver un, un, un, jue, un juego de fútbol en pixelar. Porque, pues bueno, cuando alguna vez llegué a jugar juegos de, pixel art, de fútbol en pixelar, le hice el Superstar Soccer. Es como el que conozco. Por allá hubo otro, pero se me olvida el nombre, la verdad. Pero el Superstar Soccer creo que mucha gente lo jugó en Nintendo. Y díganme si no. Oiga, pero se ve muy bien. Se ve muy bonito. A ver, aquí me están. Pulsa el botón, ¿qué? Ah, mire, por ejemplo, aquí para el saque, ¿no? Es el control direccional para mover el jugador seleccionado. Listo. Uy, ¿y para correr? ¿Cómo corro? ¡Ah! Consejo que no es que los consejos pasan muy rápido, pero al parecer se puede correr. O oh, eso parece wow. Cuando está cansado, pasar la pelota, quedarse quieto para recuperarse. Ok, el jugador al parecer no puede mantener con el balón mucho tiempo porque se cansan. Así que es importante, obviamente, pasar el, el balón. O sea, acá es importante el pase porque es claro que los jugadores se cansan. ¿Presiona el qué? ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué palazo! ¡Ah! ¡De cabecita! ¡No! Oiga, está muy chévere este juego. Tiene muchas opciones. O sea, imagínense un pixel O sea, como nunca lo habíamos visto para jugar fútbol. ¡Ay! No, es que me saltó los botones. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué palazo! Es increíble. De verdad... O sea, uno por lo general, en un juego de pixel art de este tipo, se lo imagina... No, ¿qué hice? Un juego de pixel art de este tipo, uno siempre se lo imagina muy sencillo, ¿no? O sea, pues como alguna vez uno jugaba el Superstar Soccer golazo. Como cuando uno jugaba el Superstar Soccer eh, de, de Nintendo, pues eran, a ver, algunos controles eran muy básicos. Sí tenía como chilenitas, tenía algunos eh, técnicas, pero eran, como les digo, básicas. 2, 3, 4. Obviamente tenía las faltas, los tiros de esquina, eh, bueno, los fuera de lugar, por supuesto. Esos aspectos los tenía. Tenía, uno podía correr, también podías lanzar con fuerza Lanzar concentrado eh, Hacer barrido, quitar balón Todos esos Pero aquí por ejemplo colocan cosas como técnicas eh, Me gusta mucho el, el hecho de que se puedan De que se puedan por ejemplo De que los personajes se cansen O sea que sea muy importante por ejemplo Evitar eh, evitar que se cansen Porque pues obviamente si tienen mucho tiempo el balón Van a poder Van a Ah, pues escucha, Van a qué Van a cansarse y obviamente pues no van a poder, van a, o sea, van a hacer a más fácil que les quiten el balón. ¡Uy, tan chévere! Es que me gusta. ¡Dale, dale, dale! ¡Golazo! Ahí estoy usando los controles básicos, pero al parecer esto, como, como podemos ver, ellos pueden usar técnicas, habilidades, eh, pueden saltar y agarrar el balón. Eh, hay uf, unos palazos increíbles. O sea, el juego también. tiene una inteligencia artificial interesante. Pues aunque claro está que como puse en modo casual. Posiblemente esta no sea la dificultad real del juego, ¿no? Aparte es un tutorial. Pues madre. ¿O Saque meta. Ay, se le. No, no, no. Al parecer uno no puede recargar mucho el balón, no también se puede enrear. <risa> si lo recarga mal se puede rear. ¿Qué pasó ahí? Lo paró un que ¿What? ¡No! Y es que lo hace muy chévere Ay, Me gusta como recargan el, el efecto De cuando recargan el baloncito Y toda la cosa está Es muy divertido Realmente es muy divertido Y me emociona ver Como Un juego como estos, golazo Está muy chévere ¿Se imaginan esto de verdad jugando 4 versus 4? La verdad sí, vale la pena Debe ser una locura jugar 4 versus 4 Porque ahí sí todos, pues... Básicamente todos agarrándose, ¿no? O incluso, bueno, incluso un 1 vs 1, ¿no? Es, debe ser muy divertido el juego A ver, ¿qué más podemos hacer? ¡Uy! ¿Vieron ese barrido? ¡Golazo! <risa> en bueno, las Repeticiones, ¿no? Tiene repeticiones y todo O sea Chévere, ¿no? Un juego Con muchas cosas del fútbol Actual, o sea, teniendo en cuenta muchas de las cosas Que se podría hacer en un juego De fútbol actual, pero En pixelar, básicamente, es lo que Lo que el juego facilita Uy, falta, ah no, fin del primer tiempo Bueno Tiros al arco, posición de la pelota Tarjetas amarillas, bueno, ok Hay tarjetas rojas también Todo, todo, todo está aquí Un pixelar muy bien cuidado, ¿no? Miren como los entornos de la cancha se ven tan bonitos Incluso la gente del fondo, ¿no? Ay, pucha, verdad que ya fue al otro lado Uy, ¿vieron? Iba, uy, sacó, sacó un poder, sacó un poder, sacó una habilidad, sacó un fueguito <risa> Ese gol tan chistoso Solamente lo, lo metí corriendo hacia la, hacia la cancha verdad, sí, si sí está está muy bueno el juego esto, no sé qué edición, o sea, esta dice que es Ultimate Edition, no sé si es que antes de este existió otra otra versión miren, ahí saqué de nuevo el fueguito, yo no entiendo cómo es eso como que algunos lo tienen, pero no todos o sea, como que, por ejemplo, el único jugador que tiene ese poder, que saca ese fueguito es como el, el, el, uno, el morenito que había aquí el morenito que me estaba ayudando No, mira, ahí lo sacó, ahí lo sacó Cuando suena es cuando hace la habilidad, cuando la va a soltar Pero lo que no entiendo es cómo saber, digamos, qué habilidad va a soltar Porque no todos tienen las mismas habilidades, como yo lo entiendo pero... Ahí yo lo lancé, pero el que soltó la habilidad fue uno de estos por aquí Uy, pero muy, ese gol muy chistoso Uy Eso, eso Vamos, vamos Vamos, mija Uy, si ¿sí, vieron, esa fue la habilidad Ahí la sacó el man Era una, una cabecita Uy, este sacó la habilidad de los, de velocidad, miren Uy, tan chévere Acá sí puede sacar las habilidades Pero la cuestión es, las habilidades dependen de qué De la energía, de la barra de energía porque si sí se puso rojo Ese personaje se puso rojo, ¿no? Ah, ahí sacó un poder Pero no, no sé cuál es Es que el del morenito es como el de correr rápido ¡Ah! La sacó ¡Uy! ¡Oh! oh. Bien, muy bien Ahora sí Uf, Ahora sí me la pusieron difícil Ya no Ya están bastante defensivos Ahí está mi habilidad, sáquela, no, no la sacó, ¿y este todo por qué la corrió para allá? Ahí está, la sacó, esa fue la habilidad como un cabezazo especial, yo no sé Uy, cómo la, uy, uy, se llevó, <risa> se estaba llevando a todos Está, está muy chévere este jueguito, ¡Ah! uy, miren ahí es donde sacó la habilidad de correr Ah el ganador es BATOBI Football CLUB o sea que yo está manejando el, el, el equipo del, de los desarrolladores BATOBI ok, ese fue un tutorial un tutorial de penales guía de habilidades, aquí están las habilidades que pueden sacar a ver cómo es la cosa por ejemplo control de balón, esta habilidad ayuda a aumentar las posibilidades de que usted se que con la... ah, obtenga la posición de la pelota Está la parada de pecho. Ok. Corriendo con pelota. Esta es la que yo ahorita tenía. Sprintar, regatear, barrido, bloqueo, plancha de frente. Wow, es que tiene muchas habilidades, miren. Esto está chévere, esto integra muchos aspectos que hacen que el juego no sea monótono. Miren, por ejemplo, todo. Todas esas habilidades. Son muchas. Eso le da mucha, mucha. Uy, estos muchachos la pensaron. Pensaron todo. Todo, todo, todo lo pensaron. Increíble tomar un Pixel Art y, y meterle todas estas cosas. Habilidades de todo. Bueno. Vamos a jugar un partido amistoso. A ver si es, tiene la misma dificultad. Vamos a hacerlo. Escoge un equipo y la cancha. Equipo 1. A ver. ¿Está Colombia? A ver, veamos. Equipo aleatorio, Copra global, Liga Pixel. Ah, pero esas están bloqueadas. Parece que no se pueden. A ver. Ah, pero sí, Argentina, Brasil, Inglaterra. A ver si está Colombia. Ay, no, solo. en la demo solo me permiten estos. Bueno, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Italia, España, Uruguay. Bueno, pues vámonos con cuál. ¿Brasil? Es el como que tiene mejor el mejor puntaje. Atrás. Ahora si este modo. Bueno, no, el modo local no porque no lo es. No es local, es. Punta la máquina. La hora. Uy, se puede escoger la hora, el clima, el estadio. A ver, veamos los estadios. ¡Wow! Miren qué bonitos estadios. Este me gusta harto. No, este también, este. Vamos a este. Y hagamos que la hora sea el día y el clima así coloquémosle... A ver. Lluvia, nieve, viento. Uy, ese viento está chévere. Ajustes. Asumo que ahí elegimos el tiempo. Vamos a colocarle que la duración es de... Uno, o sea, un que, un minuto. 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Elegíamos 3 para hacerlo un poco más rápido. Dificultad, vamos a subirle un poco la dificultad a ah, normal. Ya ahí se la subimos, a ver si de eso cambia un poco. Y ahora sí vamos a darle iniciar, ¿no? Ay, no, ¿qué hice? La embarré. Bueno, ah, ahí ya están las configuraciones. Ya, comenzar el partido. Moverse, disparar, pase, habilidad, actitud, tácticas Listo, vamos Ese es el estadio que elegí, miren, ahí está Wow, muestran a todos haciendo la ola, eh, la ola Brasil contra, contra qué es ese Contra Batobi parece, parece ser Vamos a ver cómo es la dificultad normal Uy, con viento está muy loco Porque asumo que afecta el balón, ¿no? Ah, sí Efectivamente el viento, por ejemplo Influye sobre el, sobre el balón Uy, qué golazo Usé la habilidad Y le metí el gol Lucas Tañeda. Píllense, píllense Llegó, utilizó la habilidad, corrió y pegó y, el, y le pegó y rebotó hacia adentro, no lo pudo salvar. Pero si ¿sí ven cómo el viento afecta el disparo, por ejemplo, eh, el, el, el balón cómo se va para un lado. Eso me parece interesante, como eh, toman, eh, toman en cuenta por ejemplo lo del clima para afectar el, el juego. Uy, saqué meta. Porque el viento lo desvió, ¿si ¿sí vieron? <risa> Uy, no, no, no puede. Mira, hasta muestra la... Cuando se, cuando se tiran al suelo, queda la marca de, de cuando se deslizaron. Uy, ahí casi la quito. Uy, están, eh, claro, la dificultad normal ya cambia ¡Wow! Ya es diferente la cosa ¡Ah! Le rebotó ¡No! ¡Sálvelo! Ah, bueno, el saque banda, ¿no? Vamos a lanzarlo bien duro para pa centrarlo Pero hasta que el viento no creo que me ayude mucho ¡Ah! Y ahí era para ver, sacó una habilidad ¡Ush! ¡Golazo! Golazo, golazo. A ver cómo fue, es que le rebotó. ¡Ah! Le pegó, fue el otro. No le pegó el que realmente yo, yo estaba manejando. A ver, a ver. Como yo les decía, ya he jugado dos juegos de fútbol. Tres juegos de fútbol. Esto Ay, ¿qué hice? Dice porque por qué se cayó Se cayó, ¿sí si vieron? Como les decía, he jugado tres juegos de fútbol Está este eh, Y están los dos golazos, ¿no? El golazo 1 y el golazo 2 De Popul 3, ¿no? Miren, ese se cayó muy chistoso Eh no sé, no sé qué decir con respecto a esto porque es lógico que obviamente los estudios latinoamericanos que son tan... somos tan... tan de esta cultura de, de, de que uno de los deportes más populares por lo menos en esta parte es el, el fútbol, ¿no? En Colombia lo es, lo es bastante, entonces yo dije, bueno, es obvio es obvio que en algún momento otro estudio saque un juego de fútbol Obviamente, y lo sabemos que es que hoy en día, a ver, lo que es FIFA y P son los juegos de fútbol dominantes en el mercado mundial. Pero es muy interesante cuando se sacan estos juegos indie más locales con, el, con estas características que de pronto otros juegos ya no han explorado o no han querido explorar de pronto porque consideran de pronto unas mecánicas o el, o el estilo, ¿no? Pues ya como anticuado por decirlo así. Eh, pero como ustedes pueden ver, pues no, no, es muy interesante cómo se puede seguir aprovechando el pixelar para crear juegos eh, interesantes, en este caso de fútbol, con unas mecánicas también muy, muy bien aprovechadas. O sea, no es solo, venga, disparemos y ya, se utilizan los cuatro botones, pero se utilizan muy bien con muchas cosas. Entonces eso es lo que me gusta, uy el viento sigue siguiendo fuerte hacia allá, incluso parece que le genera resistencia al jugador. Ay, ah, iba a meter un golazo de cabecita, ¿no? ¡Cuido! ¡Ah! Tengo que saberlo colocar a tiempo el poder o si no, no me funciona. Los golpes se ven a dar a tiempo. Los golpes de especiales. Si no, si no es cuando el, el balón ya ha caído al suelo. Bueno, ya está cerca a mí. Da igual, se pierde, se pierde la habilidad. ¿Ven? Ahí por ejemplo la perdí. Ahí la perdí, la habilidad Y es que el viento está súper fuerte Está tirando para la donde estamos nosotros Solito, mijo Está solito, está solito Toca que se entre, perro ¡Ah! ¡Uy, qué bien! ¡Ahí es Neymar, en serio! Ahí dice los nombres y dijo Neymar ¡Uy, chilenita ¡Bueno, el colazo! ¡Falta! ¡Me hicieron falta! ¡Sí! ¡Uy! ¡Penal! ¡Venga! ¿Por qué se cayó? ¡Pendejo! ¿Qué hice? No sé qué hice. Por lo que no vi el tutorial de... ...de penaltis. No me di cuenta qué fue lo que hice. Bueno, ganó Brasil. ¡Excelente! Ahí tienen, amigos. Brasil ha ganado. Pero, oiga, como es increíble como nos... No, ...perdimos un... Okay. Un, un penal Pero bueno Esto es este jueguito Tan hermoso De Pixel Cup Soccer Ultimate Edition Que se supone que todavía eh, O sea ya se puede comprar Pero está eh, Todavía le siguen agregando eh, Cosas al juego O sea el juego ya salió Pero eh, Según Steam aparece que está todavía En O sea de acuerdo con Steam es, Todavía de acceso anticipado. Es decir, usted lo compra lo adquiere, pero el juego es de acceso anticipado. Eh, Oiga, oh mire, hasta se puede crear equipos, ¿no? Esto es interesante, miren. No puede crear los equipos. Ay, pero... Esperen, ¿por qué no me dejó... Me manda para atrás. Parece que este menú todavía no está habilitado. Esto, este salón de la fama, por ejemplo, ¿para qué es? Ah, para ver las copas que hemos ganado. Miren todas las ligas que tiene el juego copa europea, americana olimpixel, olimpixel femenina chévere, chévere copa global, copa global femenina copa global de 1930 copa global de clubes creo que la de 1930 se refieren como al primer mundial ¿no? que por si sí Uruguay fue el, el creador por decirlo así el, el anfitrión del primer mundial aquí están los logros del juego ya desbloqueé ya desbloqueé algunos, miren este, este, este me causa curiosidad el de la caída Historia de mi vida. Así se llama. Historia de mi vida y la caída del, del personaje. Está muy chévere este. Has anotado tres goles con el mismo jugador durante un partido. Wow. Este. Has anotado un gol de cabezazo. Ok. Pues buenos amigos. Este es Pixel Cup Soccer. Videojuego de Batobi Game Studio. Eh, empresa desarrolladora de Uruguay y vamos a ver después qué otros juegos podremos probar de ellos Por el momento solo está el, el como les decimos, el Pixel Cup Soccer Pero bueno, pues un, una propuesta de fútbol diferente, muy retro y con novedades del gameplay Que por lo general en un juego retro, si nos, como les decía, si nos ponemos a mirar juegos de fútbol retro de Nintendo y eso No tenían todas estas cosas esto es una maravilla Así que, pues, bueno pruébenlo ustedes también, la demo todavía está en Steam Y bueno amigos, eso es todo por hoy No olviden darle like, comentar y suscribirse Y nos vemos en la próxima, bye bye